Cosas simples, versión teatral. ¿Trajiste un gato? Ya no está allí. ¿Cómo no? ¿A dónde fue? No sé por qué, pero quería este pobre gato. Un pobre gato bajo la lluvia. Yo, cámbiate. Estás empapada. ¿Puedo dejarme crecer el pelo? Me gusta como es ahora. Estoy harta de ser como un chico. Vamos, te ves muy bien hoy. Quiero tirar del pelo con fuerza, y que sean suaves y que haya un gran nudo en la nuca. Quiero que el gato se siente en mi regazo y ronronea cuando lo planchado. Y quiero comer en mi mesa. Que haya mis cuchillos y tenedores. Y quiero que las velas se quemen. Y quiero que haya primavera. Pero ya que todo esto no es posible, entonces un gato puede. Cállate. Toma un libro. And so the snow too